Estamos en chuap fumando en la JEC Making money, sin pensar en parar Vendía de pequeño, pa' gratis fumar Ahora soy más mayor y lo hago por contar Ahora soy más mayor y gasto más Esos bobos venden y luego lo cantan Nosotros primero vendíamos, ya luego vino el cantar Bebiendo vino me pongo a contar Bebiendo vino me gusta cantar Quieren ser delincuentes pa' luego cantar porque que lo que ellos dicen sea medio realidad Vendía de pequeño pa' gratis fumar <risa> Yo tengo todo y no tengo nada me quieres sin nada es la realidad te pica y se luce cree que vale de más y la mala no ayuda solo busca su plan en verdad no me cubras la realidad los ceros lo loco no veo el final si te vas no me daña ya me entenderá o la soja te lleva a pensar si vale la vida que llevas y te caerás esta es nuestra bueno. Estaba sin nada, mirando la nada Una copa de cabo, La avión me marea las olas me llevan y tú dónde estás? estás Perdido en mi vida, tranquilo que llega No me entenderá me quiere la mala jornada laboral Salgo a la calle a joder Cuídate de envidiosos que quieren joder En la calle todos saben mover ey. Toda la cosa va de quién se sabe mover Hablando yo solo no escuchaba a nadie y le salgo a la calle y lo escucho gente En la calle no apoyaba a nadie En la music no ha apoyado a nadie que Somos familia y más nadie, los perros quis la calle en la music no ha apoyado más nadie Seguimos cantando, que es edición. Lo siento, me pierdo, no veo el error Bebiendo botellas de ron, me conformo con poco Pero quiero dos Pero quiero dos Pero quiero quiero. quiero dos En la music nadie apoyó En mi música nadie creyó No querían alzarme la voz diciendo que hace mi bro, tranquilo, tranquilo en la mía buscando, buscando subirla buscando ganarla a través del de vocabla Estos manes quieren comprar pero solo hablan Perro que ladra, no me cuentes tu historia yo También tengo cosas encima que tú no sabes, tú eres escoria Todos se piensan que saben la movie pero el de ajeno no sabe nada al lado Quédate tranquilo pana callado tú no sabes quién anda estresado ¿Quién te vuela la cabeza?